Bueno, mi nombre es Hilda Quino, tengo 37 años, eh, trabajo como limpiadora. Tengo dos hijos, Lucas de 12 años y Matías de 6 años. Ahora estoy viviendo en la casa de mi comadre, que ellos me dieron para vivir. Eh, Mariano Roca Lanza, mirador. Bueno, ella le había comentado que quería eh, comprarme un terreno pues toda la vida viví en alquiler y entonces hablé yo con ella, me ofrecieron una pieza en el fondo para no pagar más alquiler. Yo me enteré en el Facebook, eh, estaba, estaba revisando y me salió así una página de Habitat eh, pidiendo para llenar una solicitud de, que era por el mes de la madre, creo. Y entonces... Dije, bueno, voy a aprovechar esto, capaz sea mi oportunidad, y entonces llené y creo que en una semana por ahí ya, ya me llamaron. Yo la verdad que no creí, y ahora gracias a Habitat, ya ya voy a construir mi casa, me, me van a dar la oportunidad de tener mi casa. Ya nadie me va a decir, ese no es tuyo, entonces verle a mis hijos ahí correr, ya me voy a sentir realizada.